Bienvenidos a Club Atlético. El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Pues bien. Siempre, siempre me preguntás a mí, pero... Usted, nunca te claro, termino. usted no me retribuye sí, sí. la pregunta, yo ah, estoy bien. Nos bien. Podemos mejorar, pero estamos bien. Bueno, ¿por qué? <risa> <risa> bueno hay hambre, es horario de almorzar ya casi. Sí, sí, <risa> habría, habría que conseguir un canje de, de comida. ¿Eh? Hay una panadería en el fondo ahí. Acá tenemos la pantalla y ponemos... Una pizza, algo. Claro. Hay una panadería interesante que podríamos ir a pispear. Qué onda. Sí, habría que, vamos a hablar con el productor ahora del programa. <risa> a ver si se pega una vueltita por algún lado a conseguir algo de comida para esta hora. Todos van a estar de acuerdo porque todos tienen hambre en la carne. Me imagino carne. que todos quieren comer, ¿no? Alexis, bien. Sí. Martín, sobre todo. que Espero que... Hoy se queda hasta la una y media <risa> más o menos Martina, así que... Martín ya bien. estaba comiendo algo ahí medio escondido, no nos quise invitar. Bueno, y hablando de deportes... Hoy no te... hablamos de deportes <risa> sí, hoy. <risa> hablamos de deportes ahora. Eh, tenemos hoy dos invitados, eh, dos que están relacionados porque una es fondista y, y el otro ahora hace el trail creo que se llama, cuando las, las carreras de, que están haciendo ahora en Yaboti que se hace mucho, ahora es un furor dentro de la provincia de Misiones. Hacer ese tipo de carreras que se suelen hacer en diferentes puntos de la provincia. Bueno, la gente va eh, en cantidad a competir allá. Si tenemos a Cristian Stanganelli... Y, bueno. y tenemos a Mariana Vier, ella es eh, deportista, atleta, ¿no es cierto?, fondista, como mencionabas. Ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Casa de Estudios y también se dedica al deporte, que ha ganado medallas de oro y está representando la Universidad Nacional de Misiones a nivel nacional. Así que, un orgullo tenerla acá a Mariana Vier. Ya vamos a estar dialogando con ella. Sí, además muy contento porque trajo la medalla de oro para regalarnos, ¿no es cierto? Para colgar acá, ¿no es cierto, sí, Mariana? No, le traigo para regalar la medalla de oro. Pues, bueno, yo le pensaba fundir y, bueno, por ahí... Cambiar por pesitos ahí. <ríe> ¿Cómo? ¿Qué dice? No, la vamos nah. a acá. Bueno, entonces vamos a ir a un corte y ahora sí vamos a estar hablando con ella en el próximo bloque. Dale. bloque ya de Club Atlético y le damos la bienvenida a nuestra invitada Mariana Bier. Ella es estudiante y deportista, más precisamente de atletismo fondista. Así que ya le damos la bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. No, por favor, es un placer tenerte acá y comentar. Bueno, mencionaba que sos estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de Contador, Contaduría. Sí, Contador ¿Qué, ¿Qué año? ¿Se puede decir el año ahí? ¿O... En cuarto, sí. ¿En cuarto oficial? Sí. sí. Bien, bueno. ¿Cómo por ahí llevas adelante esto del deporte, no es cierto, realizar una práctica deportiva, en tu caso el atletismo y el estudio? Digo, porque por ahí resulta ser difícil o acomodarnos las rutinas, los horarios, pero vos, ¿cómo encontraste digamos, esa salida de decir, bueno, realizo estos dos? Sí, la verdad que cuando arranqué la facu pensé que no iba a poder, iba a dejar ya casi, pero no, creo que organizándose y con los horarios más que nada se puede. Yo, por ejemplo, curso toda la tarde y a la noche siempre, entonces bueno, entreno a la mañana. Por ahí sí tengo un tiempito a la tarde, pero, porque me gusta entrenar a la tarde, pero bueno, generalmente lo hago a la mañana por los horarios. Nos contás así, una semana de, de entrenamiento, ¿cómo es una rutina tuya? En cuanto al entrenamiento y también mezclado con el estudio. Bueno, de lunes a jueves curso toda la tarde, y bueno, y en el entrenamiento los martes, jueves y sábados tengo pasadas, y los lunes, miércoles y viernes tengo entre fondo y gimnasio, un poco de los dos. ¿Querés explicar y... que por, por ahí, bueno, nosotros hablábamos con vos y por ahorita estás muy metida en el fondo, pero por ahí muchos no saben qué, qué sería hacer fondo, digamos, qué, qué, qué consiste eh, el deporte? Bueno, eh, las pasadas van desde 400 hasta pasadas de 2000 más o menos, que es los martes, jueves y sábados. Ahí generalmente voy a la pista del CEPART, aunque me queda un poco lejos, pero trato de organizarme. Y bueno, los fondos sí son tiradas un poco más largas. Igual yo lo máximo que suelo hacer son 20 porque todavía estoy en distancias más cortas en la pista. Entonces más que eso tampoco no me conviene. Sí, me contabas que es recomendable que hasta más o menos los 24 años te manejes con eh, distancias más cortas. Sí, por ahí lo que nosotros hablamos siempre con mi entrenador es que bueno, ahora todavía es mejor mejorar las distancias más cortas. Por ejemplo, yo todavía tengo como objetivo bajar mis marcas en 800 y en 1500. Y bueno, ya con el pasar de los años, ir a las distancias un poco más largas. Creo que hay tiempo todavía para eso. Incluso las mejores marcas de las pruebas más largas, por ejemplo los 42, logran con 30 o más años. ¿Los 42 metros decís? Los 42 kilómetros. ¿Qué? Sí, 42 Dios. metros era poquito bueno. 42 metros. Yo sería una buena deportista. Eh, bueno, entonces eh, vas mejorando, digo, eh, y ahora estás en el U U23, puede ser. Todavía sí, tengo la categoría 23 este año y el próximo año todavía. Así que aprovechar a full todavía. Que estuviste, antes de... claro, que estuviste compitiendo ahí a nivel nacional, que creías que, que no ibas a, dijiste, bueno, voy porque quiero el podio, pero no imaginabas el primer lugar y has, te has consagrado ahí en el primer lugar que has ganado los 1.800 y los 5.000, ¿puede ser? Sí, 1.500 y 5.000. 1.500. En 1.500, bueno, me esperaba, el objetivo era el podio. Ajá. Pero bueno, la verdad que súper contenta con la carrera. Creo que fue súper estratégica porque hizo mucho calor y todas las chicas salieron lento. Entonces como que en el remate final se definió. Y bueno, y en el 5.000 sí, ya el clima estuvo mucho más lindo, bajó la temperatura y sí, logré mi mejor marca y también el primer puesto. ¿Cómo, ¿cómo manejas eso? me decís que las chicas por ahí salieron más lento y eso. ¿Hay una estrategia? De decir, bueno, al comienzo, eh, en esta carrera me conviene salir un poco más lento, después ir acelerando, después bajo, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? Es, depende de la carrera, creo. Ese día hizo mucho calor. Igual en un 1500 no afecta tanto porque es una prueba corta. Pero si querés salir a buscar una marca y nadie sale a correr fuerte, tenés que salir a correr sola para buscar y pasar los parciales en lo que tendrías que pasar para hacer la maca que querés. Mariana y vos mencionabas no es cierto el, el, el calor por ahí que, que mencionaste anteriormente. Digo cómo llevas a cabo esto teniendo en cuenta que nuestra provincia es sumamente calurosa y bueno ahora los, los meses que se vienen son de altas temperaturas. Digo cómo en cuanto al entrenamiento y también si hay competencias en estos meses o sí, se sí. tienen en cuenta por ahí el calor y Trato de entrenar más que nada cuando hace mucho calor a la mañana temprano o la tardecita. Pero lo ideal es a la mañana temprano porque está de ¿Pero hay lindo. competencias ahora en estos meses? Sí, hay competencias. ¿Hay? No hay problema con eso, pero yo creo personalmente para lograr las mejores marcas siempre me resultó mm. ideal un clima de 13, 15 grados. Incluso mis mejores marcas siempre las logré con un clima así, fresco. Claro. Bueno, ese día que estaban ahí, yo lo, voy a, lo vuelvo a decir, en los Juar, que, que Mariana se consagró la... ¿Estabas compitiendo? ¿Estabas compitiendo? Yo sí estaba competiendo ahí al <risa> lado de Mariana, yo estaba alentando ahí, pero sí, ese día hizo mucho frío y bueno, creo que te jugó y le jugó también un punto a favor eso. Sí, la verdad que el día de los jugadores estuvo muy lindo, estuvo re, estoy re contenta con mi marca de los 5.000 mm -hmm. ese día, a pesar de que por ahí nuestra pista tiene mucho viento acá en Posadas, pero el clima estuvo re lindo y acompañado, así que estaba re contenta, no me esperaba esa marca porque <risa> ya estaba cansada del 1.500 de la mañana y... Pero salió re bien y la preparación que, que solés hacer para, para competir eh, viste que uno tiene que hacer un acondicionamiento no solo la parte de no sé, pesas eh, y hacer resistencia trabajar con los entrenadores eh, en el campo por ahí eh, también es importante la alimentación y sobre todo con estos deportes que eh, vos me estás diciendo ahora que por ahí estás haciendo las distancias cortas pero cuando haces las distancias largas necesitas mucha, mucho desgaste de calorías entonces es como que también es una parte de, de tener en cuenta que tienes todo un complemento que venís trabajando para hacer el torneo. Sí, la verdad que se trabaja complementando, digamos, también la alimentación y el descanso. Por ahí no voy a un nutricionista particularmente, pero bueno, trato de cuidarme y más o menos saber qué comer antes de las carreras o en general en la preparación. Y bueno, y otro pilar fundamental para mí es el descanso también para rendir bien. ¿El descanso previo? Sí, el descanso y en general siempre. Eso. Para rendir en el entrenamiento hay que descansar bien también. ¿En, en la facultad también está sacando buenos números o...? Usted <risa> o sea, es cruel, dijo que está en cuarto año. No, no, no lo lo es digo, por eso me imagino entonces que debe tener buenos números también en la... Sí, la, la verdad es buena en, la, en sí. las matemáticas, Mariano. Sí, me gusta. Vas ahí mientras corres, vas calculando ahí, bueno, ta, ta, dice... Se... Es re gracioso, pero siempre cuando voy corriendo voy viendo en cuánto tengo que pasar cada 100 hasta cuando hago un fondo para pensar en otra cosa a veces cuando ya estoy cansada y eso. Mariana, y en cuanto a, a, a las grandes distancias que haces, ¿no es cierto? Y esto de mejorar las marcas siempre, ¿cuál por ahí es la parte más complicada o la, o la dificultad en, eh, cuando estás corriendo? Digo, la que se viene eh, aproximando al final ya o a la mitad, digo, vos empezar a correr, bueno, empezás bien con toda la energía y ahí vas eh, cambiando de aire, supongo, la respiración también, eh, ¿ahí se dificulta o al final cuando ya, ya estás corriendo por...? Porque te responden las piernas. Bueno, generalmente en los entrenamientos lo que más me cuesta son los fondos hasta hoy. Si me dan a elegir entre pasadas y fondos, siempre pasadas. Pero sí, y en la carrera creo que siempre, no sé, en un 5.000 en la pista, creo que en el kilómetro 3.5 o 4 es como que hay un punto ahí donde parece que no puedes más, pero bueno, llegas al 4 y decís, bueno, faltan 1.000, no es nada. <risas> ya corrí 4.000. Claro. Es, es creo soy... que esa parte de ahí. Y en un 1.500 por ahí o en un 800 es diferente porque pasa súper rápido. Son 5 minutos o en un 800 son 2 minutos y algo y ya termina, es como que súper corto. ¿Y en el atletismo hiciste otra, practicaste otra disciplina por ahí o posta? ¿Te animaste a otros? Sí, cuando iba a la secundaria solo hacía velocidad. Ajá. Nunca pensé correr medio fondo ni fondo. Eh, sí, ahí hice 300 con valla para los Juegos de Vita. Eso habrá sido los 17 más o menos. Y bueno, y ahora corrí la posta en el Campeonato Nacional de 23, me invitaron el domingo, si quería, faltaba una chica, entonces me invitaron y bueno, ahí corrí una posta de nuevo y la verdad que estuvo re lindo. ¿Y qué, qué objetivos tenés ahora de, de ahora en más? Bueno, ahora este año a corto plazo sería correr los Juegos Universitarios Nacionales, el 26 de noviembre también está la carrera de Encarnación, que seguramente voy a correr los 10 kilómetros. Después tengo el torneo internacional Carlos Pulmey, que se hace entre algunas localidades de Brasil y otras de Misiones. Y este año se hace en una localidad de Brasil. Y bueno, y ver algún torneo de pista todavía de acá a fin de año para mejorar mi marca en los 3.000 metros, que está ahí pendiente desde el 2020. Sí, y como para ir cerrando, si sí, tenemos que hacer futurología y pensar de acá a cinco años, eh, imagínate, ¿cómo te ves acá cinco años? Bueno, la verdad que... Contadora en principio. <ríe> sí, ojalá. <ríe> eh... Bueno, y en respecto al deporte, seguir mejorando mis marcas, eh, buscar el récord provincial de 10.000 en otro año y, bueno, por qué no eh, pensar en algún sudamericano en esta oh, disciplina. un juego olímpico, por qué no. Claro. Sí, bastante más a futuro, pero... <ríe> pero en la primera sí. instancia el sudamericano. Sí. Pero bueno, ya estabas ahí en terreno nacional, sos reconocida, llevas medallas. ¿Tragiste? ¿Es verdad de la medalla trajiste? No no, no, no, no traje acá. ¿Por qué me hacen esto? Yo quería ver la medalla. Pero bueno, me imagino que es un gran orgullo para vos también. ¿Tu familia? ¿Qué dices? Súper contentos, la verdad que mis papás... Mariana, vos te pones estudiar y estás allá. <ríe> me re apoyan. Primero sí, era como que tenés que estudiar, pero ahora están re contentos y sí, ¿En siempre me apoyan. ¿Es de eh, nadie Nadie. <ríe> nadie. ¿Por qué siempre Hay uno que sale ahí, ¿no? Sí. Bueno, hablando de, de mejorar tus marcas, entonces eh, vamos a estar esperando los nuevos datos, las próximas competencias que, que seguramente eh, este año y el año que viene eh, vas a estar corriendo. Así que muchas gracias por habernos eh, visitado y bueno, suerte en las próximas competencias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la difusión. Mariana, por ahí si querés cerrar, digo eh, definitivamente, ¿no? Eh, por ahí dando un mensaje a los estudiantes que piensen hoy en hacer un, un deporte o llevar una carrera de, de la mano también. Sí, la verdad que bueno, creo que está de más decirle que se sumen y que hagan un deporte, o sea, no porque van a la facu, o... siempre hay un tiempito, o por más que trabajen, siempre hay un tiempito que se pueden sacar y hacer el deporte que les gusten. Buenísimo, te agradecemos una vez más por tu tiempo, por venir hasta el piso acá del Club Atlético a compartir con nosotros, así que gracias Mariana y éxito siempre eh, mejorando ahí tus marcas. Muchas gracias. Bueno y ahora vamos a un corte <risa> y nos vemos en el próximo vlog. Estamos nuevamente acá en Club Atlético y bueno, ya está Cristian en, en el piso, eh, vamos a estar hablando ahora sobre sus últimas competencias que acaba de traer una medalla, ahora hace poquito estuvo corriendo en Yagotí, así que hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto y gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, Cristian, por ahí para comenzar, digo, eh, comentar acerca de qué son las carreras de botí, por ahí para las personas que, que no están interiorizadas en el tema, si querés comentarnos desde cuándo comenzaron, qué es, qué, a quiénes invitan también. El deporte se llama trail, trail running, o sea, es correr el trail. Si bien nosotros en misiones corremos en la selva, pero se corre en montañas, se corren superficies así uniformes y. Y Jabotí fue una carrera que tiene ya 11 años, por eso es como quedó emblemática en la provincia de Misiones y en la selva del Jabotí que da, le da más todavía espectacularidad. Pero es un deporte que mundialmente se corre en montaña y, y así. ¿En la provincia es como que Jabotí está siendo como la más importante ahora? Sí, por dos motivos. Por, por la trayectoria que tiene, pensás que este deporte va creciendo y hay carreras muy lindas que tienen cinco ediciones, cuatro o cinco como la de Jardín América o... ...o ahora la de San Vicente... ...pero la ya tiene 11... ...entonces como que tomó el, el inicio de eso... ...y bueno, fue desarrollando... ...a medida que más una carrera tiene más ediciones... Más, ...más completa queda... ¿Y cuál empezaste corriendo? Cu ¿Cuántos kilómetros? Y, y lo lindo del deporte este... ...del trail es que tiene muchísimas eh, opciones... Eh. ...las personas que se inician... ...pueden correr la distancia más corta... ...que suele ser 7 kilómetros... ...ayer había hubo una carrera muy linda en Alma Fuerte... ...que había una distancia participativa de trekking... ...que es caminar caminar en la selva, que es una experiencia hermosa y lo puede hacer una persona que en vez de salir a caminar a la costanera se inscribe en, en un trekking y va a caminar. Después, bueno, obviamente a medida que uno va avanzando, va entrenando, hay distancias más largas. Yo cuando inicié hice una carrera de 15 kilómetros, fue mi primera carrera. ¿Y eso, en esa época eh, ya estabas, eh, lo hacías más por diversión o lo, ya lo estabas aspirando a que sea algo más competitivo? Eh, siempre fui competitivo en, en los deportes que, que hice, pero bueno, en fui esa, esa primera carrera, entrené para hacerla y llegué al podio ya llegué creo, y llegué tercero, creo, y ahí me gustó también competir dentro de una carrera. Yo, eh, de, hay, hay personas que participan y disfrutan y van hablando con algún amigo, alguna amiga, y bueno, yo en mi caso no, yo en mi caso compito a la carrera, no me llevo el teléfono para sacar fotos, nada, no, voy lo más rápido posible desde el inicio del fin. Claro, vas a ganar. Voy a intentar <risa> ganar. <risa> Cristian, por ahí eh, hablábamos anteriormente con, con un entrenador no y mencionaba acerca de que antes de, de lanzarse a estas a estas carreras, a estos eh, enfrentamientos, no desafíos, es muy importante el entrenamiento previo, digamos, porque a ver si, bueno, creo que voy a aguantar por ahí, como vos mencionabas, los más cortos, la distancia más corta de los 7 kilómetros, pero puede que no, o sea, no sabemos cómo actúa el, el cuerpo, el estado físico de cada uno, entonces siempre es importante tener un entrenamiento previo, digamos. Sí, hay que, hay que ser responsable en ese, en ese tema, o, o escuchaba que hablando con Mariana en lo anterior de, de los climas de emisiones, esos son factores que, que hay que estar preparado, por eso también hay que ser consciente en inscribirse en, en, en distancias de menos a más. Si vos no estás preparado no podés correr eh, 25 o 30 kilómetros porque lo más, más probable es que en el medio de la carrera te, te, te canses de, de verdad y, y en un trail uno corre dentro de la selva, entonces si, si por ahí uno se guisa un tobillo o se, o se, o se deshidrata es un poco más difícil de entrar, eh, a ayudar, entonces pasa, pero va a tardar un ratito. Pero hay que ser consciente de eso y entrenar claramente y cuidarse. Digamos que si tenemos... Eh, de acá me avisan que tengo, en dos meses tengo una competencia. ¿eh? Eh, ¿Vos hiciste 42 kilómetros? No, en Yauti 100. ¿100 kilómetros? Ah, <risa> como irse de acá, ¿verdad? De... Es por la celo. Sí, pues peor todavía. Bueno, tengo 100 kilómetros, entonces voy a tirar un poquito más, 3-4 meses. ¿Cómo empieza la planificación para correr eso? Y hay dos caminos. Si uno por ahí no tiene ninguna experiencia en este deporte, que vaya a un grupo. Hay muchísimos grupos de misiones. Hay un Grupo Gran, Grupo en Iguazú, muchos grupos en Posadas, en El Dorado, en San Vicente. Y hay, ellos tienen más, más experiencia y te van a, a guiar. Eh, te van a decir de entrada, inscribirte en la distancia más corta. Ahora después, a medida que uno la, se alarga en distancia, de, debe entrenar más tiempo, más días. Yo entreno... Todos los días. Un día a la semana no me pongo la zapatilla de correr, sino todos los días. Y eh. en cuanto a los elementos, o sea que la zapatilla debe ser importantísima también para... te Estás corriendo 100 kilómetros, ¿es alguna zapatilla especial? O? y A ver, lo ideal es gastar lo menos posible. No estamos en un momento bueno, pero, pero sí, claramente, para entrar a la selva o a la montaña hay que tener una zapatilla que te cuide la, los tobillos, las rodillas. Eh, no podría ir con una zapatilla bajita a, a competir porque... La vas a pasar mal, a lo mejor llegas, hay una persona que no es de acá, es de Tucumán, que corre en alpargatas porque eh, porque transmite el, el uso de... Vende sus alpargatas. Sí, capaz que vende sus alpargatas, pero... pero a ah, la sostenibilidad imagina... puede ser. Sí, imagínate cómo llega esa persona, sí. llega destruida la, de las articulaciones. Cristian, ¿y cómo son los entretelones, digo, de lo más técnico, por ahí cuando van? Eh, por ahí vos decías lo de la selva, no sé, cierto? la travesía en la selva. Eh, ¿Cómo van? Digo, van en equipos, hay alguien que los guía, se lleva a equipos conservadoras ¿O, o están solos ahí, digamos, Pues Sí, de... dentro de la carrera, cuando se larga. Sí, cuando se larga. No, son, se llama autosuficiencia, eh, semisuficiencia, que significa que vos, si bien hay puestos de hidratación, Ajá. por eso hay que, hay que desmitificar, o sea... Es, puede correr cualquier persona distancias cortas, siempre hablando, porque la carrera se encarga de ponerte en el kilómetro 3 un puesto. Supongo una carrera de 10 kilómetros. Bueno, va a haber un puesto o dos de hidratación, eso significa que vos vas a tener agua, eh, bebida isotónica y fruta. Eh, las carreras de larga distancia, yo cuando corrí, ahora lo los ya de llavotí, largamos a las 12 de la noche. A las 2 y media de la mañana, yo que encontré el primer puesto de hidratación, venía con, lo, con un chaleco con lo que uno considera que va a necesitar: bebida, comida y algunas otras cosas más que. ¿En cuánto tiempo hiciste los 100 los kilómetros? Los 100 kilómetros, 9 horas 37 minutos. 9 horas 37. Sí. Y en eso, eh, ¿cuántas veces paraste para comer y para No bueno, paré. Para no. Yo vengo en mi chaleco con comida dentro de los dos bolsillos y bebida. Llego al puesto, recargo mi, mi bebida y sigo. ¿Qué tipo de, de comida? Porque me imagino que debe ser algo medio especial. ¿no? Cada, uno, mira, cada uno tiene su... Uno, yo tengo comida normal, que normal yo llevo papa ¿Una, past una pasta frola? No, pero casi, te digo, no sería malo porque el membrillo tiene mucha energía, Ajá. pero yo llevo papa y ahora cambié mi alimentación y llevo escones duritos de polenta, así. y después llevo geles, eso es glucosa pura energía, y después bebida, que bueno, ahí entra a pues, jugar, si uno quiere llevar gator y agua, cada uno asimila lo que sabe que el cuerpo le, le aguanta, porque tenemos organismos diferentes y cada uno es diferente. ¿Papa en qué estado, digo? hiervo con hervidas y, ¿eh? y tipo puré para que Ajá. ya esté porque cuando uno corre tantas horas ya, ya masticar ya es un problema o sea, ya no, no es como que no tenés hambre pero tenés y para ir cerrando esto porque ahora te, te vamos a invitar a otro desafío capaz que más difícil que el <risa> eh, ¿Cómo son los días después porque para la recuperación también me imagino que debe ser no hay que pensar que esto es un deporte amateur igual los lunes tenés que trabajar y todo tiene que fluir y seguir eh, yo me voy a un kinesiólogo a recuperarme un poquitito, porque 100 kilómetros te deja, no de cama, pero cerca. Y, y ahí, toda una semana de recuperación de la, más que nada de los músculos de las piernas, que son los que terminan más atrofiados. Claro. Bueno, ahora sí, bueno eh, preparado para el desafío más importante que de, de, de tu vida, <risa> <risa> que va a ser acá un, un juego. Eh, básicamente es con el aro de básquet, eh, y la pelotita, te invito a levantarte. Yo, yo busco. Buscamos las pelotitas de ping-pong. Ah, bueno, el ping-pong. ¿De naranja o blanco? Naranja. Bien, Ahí, este, este para vos. Todo para vos. Bueno, paramos del peso. <risa> bueno, entonces la, básicamente consiste en meter la mayor cantidad de, de pelotitas que puedas en 10 segundos. Vos tenés 10 pelotitas, o es sea, un máximo, o sea, en teoría tendrías que tirar por lo menos una por segundo, ¿vale? Para poder tirar todas. Eh, va a empezar ella para que veas más o menos y le saques la ficha. Bueno. Eh, así más o menos. Y te él el picando la mesa. Tiene que picar. Tiene que picar. Picar en la mesa primero. Así cuando yo le doy la orden arranca, preparada, lista, va. Uno adentro, dos, palos. está cerca, empezó a, ir a tres, cuatro, cuatro, cuatro, Estoy teniendo complicaciones, sí. yo era muy buena. Te digo dentro. que la vez anterior empezó era uno, dos, tres, cuatro adentro, ahora se le complicó. Cuesta agarrar sí. la un poquito, igual. si querés. Así que, ¿estás listo? Vale. ¿Te, ¿Te sentís más desafiado que el tío? Me siento, que me corro de atrás, yo tenía experiencia y yo no, pero vamos, vamos, bueno, vamos. ¿Cuántos a puntos fueron? Cuatro, entonces. Cuatro. Tenés que cuatro para empatar, por lo dale. menos. Vale. Preparado, listo, va. Uno adentro. Dos. Cerca. Tres. No más, dale. Entre. ¡Ah, no! <risa> Estuvo cerca me sigo consagrando, Esa, entonces. Te jugó en contra la, el tiempo, ahí me parece. El tiempo me, se, me jugó, se jugó un río. poquito a, a lo último. Muy bueno. Así. Estamos de acuerdo igual que cuesta agarrar la pelotita ahí en el momento de, de tirarla. En Esa un momento como en la, entre parte la quince esta se me, se me complicó y eso me jugó en contra, pero bueno. Bueno, después de esto va a tener que ir a la a hacer alguna… quince de muñeca. <risa> bueno, te agradecemos un montón, Cristian, por venir hasta acá a compartir con nosotros. Así que bienvenido también cuando quieras. Acá también hay un corredor acá en nuestro piso. ¿eh? Ah, sí, Miguel. Miguel, así que le mandamos un saludo a Miguel también. De hecho, acá está su bueno. un... camiseta. De... De una de ah, carreras. buenísimo. Ah, este también. ¿Otra ah, Miguel otra botita también. entonces. Sí, buenísimo. Eres. Dale, ¿no? un placer para mí la invitación y, y nada. Eh, el mensaje es que hay animarse a correr, animarse a hacer deportes. El deporte es salud. Siempre con los cuidados necesarios y las cosas bien hechas para adelante porque el deporte te da algo que en ningún lugar lo va a conseguir que es esa vitalidad y esa energía que solamente... Y el cuerpo, te lo agradece, el cuerpo te lo agradece. Y yo te propongo algo, si ganás la próxima de la Tí de vuelta, otra vez de vuelta acá. Sí, con gusto. Es más, si... antes me iba a correr 160 kilómetros a la Patagonia, así que si vuelvo vivo, vengo. Perfecto, listo. Cuando volvés estás acá para contarnos qué, qué tal esa Dale, un gusto. carrera. Bueno, nosotros llegamos al final de Club Atlético y vamos a agradecer a las tiendas que nos visten. En mi caso, Showroom Chunchunas. Así que muchas gracias a ahí, Susana, por siempre sugerirme que puedo usar. Hoy me puse este vestido hermoso que lo pueden encontrar. Todos estos looks están disponibles ahí en Chunchunas por Junín 21.79. Así que pueden acercarse ahí que hay importantes descuentos. Atención, el mes de la madre, ahí van a encontrar descuentos. También la temporada primavera-verano que se viene con todo. Bueno, y yo le doy muchas gracias a Bartolo Showroom, a los amigos de Bartolo que siempre están preocupados. A ver qué ropa me voy a poner eh, los lunes acá en Club Atlético para que ustedes puedan verla y después ir eligiendo ahí que eh, pueden llevar para el fin de semana o para toda la semana porque la verdad es que la ropa de Bartolo se presta para todo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden ver de vuelta en YouTube, pueden ver también bien ahí, pueden ver al día, eh, la semana también. Así que estén atentos ahí en YouTube y en la página nuestra. Muchas gracias, hasta el próximo programa.